En hiperlimpieza disponemos de los exclusivos guantes de mantenimiento Utrain Light 548, fabricados por la marca Spontex, disponibles en varias tallas. Recomendamos estos productos para su uso profesional en las industrias mecánica, electrónica, sanitaria o cosmética. Estos guantes de color negro están fabricados en espuma de poliuretano, un material sin costuras y muy resistente, que además dota al guante de una gran sensibilidad para los trabajos de precisión. Ofrece una duración estándar y es capaz de proteger frente a riesgos menores, tales como productos químicos, riesgos mecánicos o calor. La empuñadura del guante tiene diferentes colores en función de la talla para poder distinguirlos rápidamente. Su estructura celular absorbe el sudor de las manos y su forma anatómica permite trabajar con soltura y comodidad. En la ficha de nuestra web podrá encontrar de forma detallada todas las aplicaciones del guante y frente a qué riesgos protege.